Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a, a ustedes, a todos los, los este, estudiantes que, que pertenecen a Coesco. Eh, un gusto estar con ustedes nuevamente. Ahora continuamos con la mesa historias públicas y políticas históricas. Para ello... Eh, Damos la bienvenida al doctor Rogelio Ruiz Ríos de la Universidad Autónoma de Baja California, México, con su ponencia titulada Historia Pública, Políticas Históricas y Políticas de Organización del Tiempo. Hacia nuevas formas de historicidad, lecturas desde Baja California. Bienvenido, estimado doctor Rogelio Ruiz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la organización del evento y la que nos permitan compartir con ustedes una serie de ponencias agradezco a, al comité organizador y desde luego al doctor carlos armando apreciado de alba por ser el que tomó la iniciativa para eh, coordinar y organizar estas mesas dentro de este simposio de historia política voy a permitirme la descortesía de iniciar con la mesa porque así empieza el así está programado y bueno, voy a, a, a iniciar porque el tiempo ya está corriendo. Bien, eh, quiero comentar que la historia es una disciplina y una forma de conocimiento con competencias intelectuales, cognitivas, pedagógicas, estéticas, prácticas, que igual que los ahora tan socorridos campos de la memoria y el patrimonio, son materia de disputas, de apropiaciones en sus usos activos, además de que también sirven como objetos de contemplación y de reverencia en los espacios públicos. Eh, la historia en sus funciones de disciplina académica, que es a la que nos apegamos la mayor parte de quienes compartimos por ahora, produce conocimientos enganchados en temporalidades específicas, a través de marcos teóricos, de métodos, de conceptos y de evidencias que son tangibles, pero también intangibles. Desde que iniciara en el último tercio del siglo XVIII, y si quien haya perdido sus atribuciones, la historia en su concepción moderna, sobre todo como expresión escrita, fue fundamental en el afianzamiento y legitimación de los estados nacionales junto a otras disciplinas como la filología y las literaturas nacionales o nacionalistas. Eh, de eso dejó buena constancia a Benedict Anderson en ese ya clásico estudio a las comunidades imaginadas. Por eso nos sorprende que durante largo tiempo haya sido predominante, y quizá ahora también, eh, un tipo de historia política que es gestionada y procurada institucionalmente desde el Estado, pero también por otros medios, agentes representativos de otros poderes hegemónicos. Y también emergiendo diversos actores sociales que encarnaban ideas, posturas, acciones desafiantes hacia cierto o determinado statu quo, pues se ha hecho necesario incorporar una pluralidad de perspectivas históricas comprometidas con grupos sociales diversos que hasta entonces, hasta hace no mucho, habían permanecido invisibilizados, invisibilizadas y en posiciones subalternas Se ha podido o se han podido ampliar enfoques, posturas, criterios, sobre y desde la historia. Y esto ha permitido gradualmente, no exento de retrocesos, romper con los privilegios de habla y escritura reservados a élites y sectores privilegiados, en circunstancias muy específicas, en un entramado de relaciones sociales que siempre o casi siempre se nos presentan asimétricas. donde Cabe señalar, cuando se han presentado, desde el siglo XIX a la fecha, controversias a causas de disensos o desacuerdos en torno a hechos y personajes del pasado, pues estas controversias a menudo están fundadas en la defensa de intereses inmediatos de los contendientes, las contendientes, o a largo plazo, que por lo común pues no ponen en riesgo ni cuestionan el orden social jerarquizado, altamente jerarquizado. Si bien debemos reconocer que en los diferendos historiográficos por el pasado, siempre hay grupos y sectores hegemónicos y de cualquier regambre, que ponen en juego sus deseos, sus inquietudes y sus aspiraciones, no solo del presente, sino también orientadas al futuro. Este continuo despertar de conflictos, de crisis, de renovaciones, de surgimiento de nuevos actores, de temas, de teorías y metodologías, es lo que ha dotado de sentidos y funciones a la historia moderna. Dando pie a formar o a la formación de ciertos modelos de comprensión sobre las condiciones de historicidad propias y ajenas. Esto ha sido el sino del siglo XX, al menos. Las ideas sobre la historia que están instaladas en la conciencia, al menos occidental, pero la atrevo a decir o nos atrevemos a decir global, como maestra de la vida, la fórmula clásica de Cicerón o como una herramienta del presente que ayuda a comprender el pasado, o como plataforma de despegue para las apuestas del futuro, se pusieron en marcha a través del ejercicio ciudadano, de la reproducción de rituales cívicos y de la implementación de programas educativos, a diversas escalas. Esta maquinaria ha concitado emociones, sentimientos, efectos, e ideas en torno al orgullo nacional, la lealtad al Estado, el respeto a las instituciones, la confianza en el progreso y la idea de su inevitabilidad. Con la promesa de una emancipación respecto a los límites impuestos por la naturaleza o por las sociedades, mediante la razón y la técnica, postulando hasta hace poco la centralidad del ser humano sobre cualquier otra forma de vida, y cosa. Pero el resquebrajamiento, derrumbe, pérdida de optimismo en varias de las premisas y fundamentos sobre los que están organizadas nuestras sociedades, las sociedades modernas, crearon un marco propicio para incorporar gradualmente sectores otrora marginados o silenciados en la historia. Así rompieron segmentos populares y de diverso origen con exigencias y agendas particulares, reivindicando el derecho a tejer y contar sus propias historias. Y en ocasiones, no siempre, a distancia de las historias hegemónicas con las que no se identificaban, y por el contrario, viendo en ellas el origen de su opresión o exclusión. Desde entonces, se ha revitalizado un cúmulo de preguntas que, no obstante, han acompañado a la historia moderna desde sus orígenes. ¿A quién pertenece la historia? O de manera más abismal, ¿aún necesitamos de historia? Si la respuesta fuera afirmativa, ¿qué tipo de historia es requerida y para qué? O ¿para quién? Se preguntan un un grup grupos de jóvenes historiadoras en un coloquio organizado recientemente en México por el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones Históricas. Es obvio que cualquier posibilidad de respuestas a estas preguntas tienen un carácter provisional, son incompletas porque son interrogantes que por su naturaleza no podrían ser de otra forma. Precisamos entonces asumir, como en los hechos acontece, que las maneras y modos de pensar la historia autorizadas hasta hace poco son ahora, por decirlo menos, insuficientes, injustas y han sido rebasadas. Por eso, en la actualidad, en diversas latitudes y espacios, hay comunidades académicas y sociales ocupadas en tejer proyectos reconstructivos que toman distancia parcial o total de los fundamentos que sentaron las bases de nuestro entendimiento histórico y de la conciencia que hemos cobrado de nuestras historicidades. Un historiador a un joven, Soltán Moldizar Simón, da cuenta de la conformación, en nuestros días, de un nuevo sentido. ¿Qué nos dice? Es parcial o completamente distinto al que típicamente ha prevalecido en los dos últimos siglos comprometido con ideologías, utopías, nacionalismos, cosmopolitismos y luchas emancipatorias. Según este historiador, ninguna historia universal actual puede significativamente abarcar todos los proyectos históricos en una única y completa sincronía. Estas vicisitudes han remontado los escarpados senderos del posmodernismo. Desde donde décadas, décadas atrás hubo apresuramiento por decretar la obsolescencia y agotamiento de las fórmulas históricas dominantes en los siglos XIX y XX. Al paso de los años hemos visto que la historia mantiene cierto estatus como una forma de compre, comprensión, de intelección y conocimiento de las acciones, inercias y presencias en el tiempo que nos ayudan a revelar las raíces de los dilemas existenciales y materiales apremiantes en nuestra época. Tan aflictiva tarea requiere entender y explicar los modos que creamos y establecemos para relacionarnos en y con el tiempo. La evidencia de esas asunciones se aprecia en la diversidad de concepciones acerca del tiempo y las temporalidades, que en su relación con la historia se han configurado en los años recientes. Se habla de temporalidades múltiples, de pluritemporalidades, de conflicto de temporalidades y en suma de nuevas historicidades, que incluso desafían a las versiones existentes de la filosofía de la historia o incluso la, la declaran ya innecesaria. Y a pesar de los epitafios pronunciados por el pesimismo postmodernista hace no muchos años, a inicios del siglo XXI la historia se nos aparece más viva, contingente, díscola de lo que su institucionalización académica y cultural es capaz de asimilar y admitir. A diferencia de la acepción dominante de Cuño decimonónico que dio al pasado por muerto, para proceder a tomar distancia y frialdad metodológica exigida por la ciencia, a inicios del siglo XXI nos vemos impelidos a aceptar y hacernos responsables de los ecos y manifestaciones del pasado que, Ers Nolta Dixit, no terminan de pasar. Y que más que irse, sus espectros se resisten, se revelan, se develan, se asientan en nuestros horizontes como un banco de niebla, a veces tenue, capaz de obliterar nuestra visión en lontananza, otras con la densidad suficiente para impedirnos reconocer lo inmediato. Ocasiones hay en que el pasado en su forma de acontecimiento irrumpe a la manera de esos destellos fulminantes que alguna vez observara Benjamin, o de forma no muy lejana, aquellas luciérnagas fosforescentes que toparan el camino Fernando Broder. Si hacia finales del decenio de 1980, historiadores, tan citados ahora, como Pierre Nora, como Reinhard Kosele, advertían, no sin lamento, que la extinción de las memorias vivas y latentes, o por la muerte, por envejecimiento de quienes habían atestiguado los grandes y traumáticos acontecimientos del siglo XX, ...tenían que ceder su lugar a la frialdad impersonal, objetiva y calculadora de la historia y sus métodos científicos. Esto lo escribían entre fines de la década de 1980 y principios de 1990. Pero, más de 20 años después, podemos constatar, como señalara Aleida Asman, que ha sucedido justo lo contrario, y que más bien lo que nos inunda y nos excede en esta época, son las memorias reproducidas en los ámbitos públicos y privados, a la par del manto hierofánico o sacralizador que envuelve a la figura del testigo y su legado testimonial, y que ha enaltecido o colocado en un espacio de centralidad a la víctima o las víctimas. Con anterioridad, ya Andreas Huysen había apuntado en la década de 1990 a fines de esa década, que el mundo entero veía, cito, una explosión sin precedentes en la cultura de la memoria. Al mismo tiempo que se habían engendrado, y lo vemos ahora, nuevos nacionalismos y fundamentalismos letales que habían ocluido nuevas visiones del futuro. Según Huysen, a fines del decenio de 1980, se había dado ya una verdadera explosión de la memoria en el mundo público y en la académico, cuyo auge estamos ahora observando. Huysen reconoció en este surgimiento de la memoria, cito, uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes del presente, que se convirtió en una preocupación central de la cultura y de la política de las sociedades occidentales, Buscando un giro hacia el pasado, a diferencia de la relación privilegiada con el futuro que observamos durante buena parte de la modernidad. Conviene aclarar aquí un giro de tesitura nostálgica, evocativa, que responde a las pautas globalizadoras marcadas por la celeridad y el vértigo, con el que las cosas y los hechos parecieran tornarse obsoletos muy pronto. Ante lo cual, diversos segmentos sociales han optado por aferrarse o refugiarse, nos dice François Artaud, en lo que suponen es constitutivo de sus tradiciones. Hay un halo y un dejo conservador también que acompaña este giro o momento memorial. Cada vez más, historiadores incorporan en su vocabulario académico conceptos con valores plurales como historicidades, temporalidades, anteponiendo prefijos que permiten ampliar nuestros horizontes y cobertura de procesos y fenómenos, como pluri, multi o hetero, admitiendo con ello la diversidad y divergencia de los tiempos que convergen sobre la superficie del presente, vinculada desde luego con las profundidades del pasado y los cielos abiertos en los que se atisba el futuro cuando no lo cubre esa densa niebla que constituyen a veces los ecos del pasado. Nociones como sincronía, diacronía, disyunción, inyuncio, inyunción, entramado, tejido, ensamble, niveles, ritmos, aceleración, desaceleración, flujo, reto, conexión, resultan convenientes para comprender y decir teórica y metodológicamente la complejidad de nuestras existencias, pero también las de aquellas existencias no humanas. Los predicamentos y encrucijadas actuales y vislumbradas en la posteridad obligan a la búsqueda de nuevas concepciones y orientaciones en la historia. De ahí la acuñación de neologismos y la adquisición de sentidos diferentes a vocablos ya existentes o ya conocidos. En medio de estos giros y virajes que desbordan el campo epistémico para conducirnos a posiciones y posturas ontológicas, además de las epistemológicas, cobra mayor relevancia, lo vemos, la historia pública, como le han llamado en Estados Unidos, porque implica los usos y recursos de la historia desplegados más allá de los espacios académicos. En ese orden, la exposición pública de la historia es objeto de reivindicación, de rechazo y de disputas en el ámbito social, dando lugar a historias que involucran e interpelan a las políticas y formas hegemónicas de organizar el tiempo, de enfocar y entrelazar las temporalidades del pasado, presente y futuro, así como de sus aplicaciones y funciones prácticas, que son las que finalmente le hacen sentido a la mayoría de la gente, es decir, una historia más práctica. Y así, para concluir, la historia pública refiere, hay que, quiero matizarlo, a las formas que adquiere la historia en espacios públicos distintos, pero no ajenos a los ámbitos académicos que suelen ser más reducidos y exclusivos. A partir de narraciones proyectadas en distintos formatos y plataformas, la historia pública se despliega. También mediante prácticas cívicas performativas promovidas, lo mismo por el Estado, que de índole no gubernamental y de su materialización a través de cada generación. Aquí se pone o se confirma aquel dicho de Eric Hosman. Cuando participaba de un congreso en Italia que reunía cronistas, eh, testigos de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, historiadores y descendientes de víctimas, cuando quizá un tanto cansado o resignado, van decía que el papel del historiador, de la historiadora, era puntualizar y derribar mitos con base en evidencias pero que finalmente dijéramos lo que dijéramos, la gente iba a tomar para sí y a su favor lo que más les conveniera. Y así sucede efectivamente en el ámbito y en el campo de la historia pública. Gracias. Gracias, doctor Rogelio Ruiz, por su interesante ponencia que ha expuesto. Ahora continuamos con la ponencia del doctor Miguel Ángel Gutiérrez López de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, con su ponencia titulada La historia académica y la construcción de identidades políticas. Bienvenido, doctor Miguel Gutiérrez. Muchas gracias. Eh, agradezco al moderador de esta actividad. Eh, también agradezco a los organizadores, a los colegas, a todos los que, con los que hoy tengo la oportunidad de conectarme, aunque sea virtualmente, una vez más. Eh, bueno, inicio eh, señalando que eh, esta idea de la historia académica como constructora de identidades políticas, es en realidad un, un intento por ver a lo que eh, podríamos de, definir como, bueno, ahora lo trataré de explicarlo, como historia académica, en realidad lo que quiero es verlo como un problema, porque me estoy refiriendo a una forma de hacer historia que eh, tiene un características o adquiere características muy especiales en el siglo 20 y sobre todo lo estamos viendo ahora en el 21 porque es la historia que se hace desde instituciones entendidas como académicas universidades centros de investigación y que además es hecha por las personas que se consideran o nos consideramos profesionales de la historia es decir estamos en el punto en el que existimos los historiadores profesionales que gozamos de cierto prestigio social porque se considera que nos formamos profesionalmente para hacer una tarea y por lo tanto eh, hacemos nuestra, nuestras investigaciones y escribimos cumpliendo con el rigor que nuestra disciplina nos ha impuesto y nos exige. Pero ahí es justo donde está eh, parte del problema porque esa historia académica en realidad, enmascara muchas formas de hacer historia y se ha convertido muchas veces en el reducto de eh, un modelo de historia que es contradictorio con lo que eh, desde la disciplina o desde la eh, desde el ideal de la disciplina se dice que se debe hacer y me refiero a que eh, hemos crecido en las escuelas de historia se enseña un modelo que busca reconstruir, explicar eh, el pasado, el transcurrir del tiempo, las sociedades humanas, pero que eh, muchas veces lo que busca es una eh, simple descripción o interpretación eh, muy eh, ligera, porque eh, eh, desde cierta perspectiva se ha, ha planteado, un ideal de, eh, científico o malentendido, desde mi perspectiva, que nos ha llevado a pretender que podemos hacer descripciones e interpretaciones que sean eh, eh, eh, totalmente desligadas de la posibilidad de la crítica, incluso de, de, de juzgar eh, eh, la actuación de otros eh, eh, seres humanos en otro momento de la historia y hemos llegado al punto de decir que simplemente podríamos comprenderlos o describirlos y no podríamos nosotros eh, emitir ningún juicio u opinión, porque estaríamos cayendo en, eh, eh, en un error desde la perspectiva de esta historia eh, científica o humanística. Y digo que es un error porque eh, si bien nos dicen que eso no es la historia deseable, lo cierto es que todo el tiempo la historia que se construye está cumpliendo con esta función de eh, juzgar, moldear la percepción que se tiene de las cosas. Y eh, lo que pasa es que eh, hay un intento, sobre todo desde eh, el poder, desde los centros eh, eh, eh, académicos más importantes, por negar eh, eh, lo que desde mi perspectiva es una realidad y es que los historiadores... Hacemos ideología, bien sea porque deliberadamente queremos eh, hacer ideología o por el uso que se le da a la historiografía o a los productos que hacemos los historiadores. Y este eh, pues es un, eh, un asunto realmente un tanto, eh, sé que es un tanto, eh, eh, podría ser un tanto polémico, pero me parece que es realmente eh, muy importante. Y ahora voy a dar unos ejemplos. Cuando me refiero a esta historia académica y su papel en la construcción de identidades políticas, pues evidentemente me refiero en primer lugar a lo obvio, a lo evidente, y es eso que consideramos como la historia oficial. Esa historia que eh, desde los gobiernos o de los estados, las instituciones del estado, se ha construido para eh, justificar muchas veces, pero también para construir un modelo explicativo a eh, eh, la conformación de un país y de un estado nacional y estas historias oficiales de las que nos quejamos tanto los historiadores en realidad hay que reconocer que participamos todo el tiempo de ellas. En el caso mexicano eh, eh, es conocido que si bien los libros de texto la decisión es una decisión política y, y depende de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, siempre hay historiadores reconocidos que son asesores en estas tareas de construir la historia que oficialmente se, se enseña. Pero además también hay que decir que nosotros los historiadores, aun cuando a veces hacemos una interpretación diferente de esa historia, nos es muy difícil separarnos de ese camino que nos marca la historia oficial. Y eh, es difícil separarnos por muchas razones. La principal es porque nosotros también, sobre todo los que estamos en instituciones públicas, construimos nuestra eh, disciplina y hacemos nuestro trabajo dentro de las instituciones del Estado. Entonces, en cierta medida, somos eh, eh, trabajadores eh, eh, y académicos del Estado. Si bien la perspectiva es convertirnos en la conciencia crítica de eh, los gobiernos o las instituciones oficiales, la verdad es que también hay que reconocer que nosotros eh, construimos nuestro trabajo dentro de los márgenes de la institucionalidad. Y eh, para eh, también acercarnos un poco a esta idea de cómo la historia académica, es decir, la historia que se construye, desde eh, los centros de investigación y desde los grupos de investigación constituidos por eh, eh, especialistas que no necesariamente eh, somos 100% historiadores, también participan arqueólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, pero bueno, desde, esta, eh, eh, eh, desde este eh, espacio que se construye esta historia, me gustaría concentrarme eh, eh, pues en dos eh, eh, partes de, del problema para eh, eh, explicar cómo es que esta historia o estas historias académicas eh, contribuyen en la conformación de diferentes identidades políticas. Y bueno, identidades en general, que pueden ir desde eh, una identidad nacional, identidades locales, regionales, hasta la identidad de una institución en particular y es que hay que decir que eh, eh, por una parte eh, me voy a referir a eh, problemas de forma de forma y por otro a problemas de contenido y voy a poner me va a servir como ejemplo la historia de la universidad donde trabajo que es la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo que tiene una particularidad fue establecida en 1917 como universidad autónoma y el discurso institucional dice que somos la primera universidad autónoma de América. Y a partir de ahí pues, se ha construido una historia. Y ahora, en 2017, que se celebró el centenario, hubo un, in un intento, de hecho, hubo un, eh, eh, realmente se dieron pasos muy importantes desde la institución por construir y reconstruir una historia que justificara ese eh, mito de los orígenes y esas características únicas que desde el origen tiene la Universidad Michoacana. Michoacán. Más allá de si eh, las investigaciones podían realmente eh, eh, dar eh, muestra o comprobar que eso era cierto o no, ya a priori la, el discurso oficial que se marcaba hacia la construcción de esta historia institucional se decía que había que eh, más que establecer las características de esa autonomía inicial prácticamente lo que estaban mandando era a, eh, demostrar que así era y entonces eh, en un ejemplo o como ejemplos de esta eh, eh, de cómo se construye desde la academia esta eh, historia que reivindica y fortalece una historia eh, y una identidad eh, institucional construida a lo largo de varias décadas, es interesante ver cómo se construye una serie de eh, productos que eh, llevan a, a, a este resultado. Y es significativo porque la Universidad Michoacana tiene una facultad de Historia, un instituto de investigaciones históricas, tiene eh, una de las eh, posgrados eh, en historia de más alto nivel de los que existen en México, tiene eh, académicos de renombre, eh, un gran número de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, muchos investigadores eh, muy reconocidos. Y sin embargo, cuando vemos los productos, la historiografía, eh, eh, cuando se celebró este centenario, eh, es interesante ver algunas particularidades y las comento en seguida. Eh, en las cuestiones de forma, el resultado es una serie de libros que eh, cuentan la historia institucional con un modelo que contradice mucho el discurso que desde las aulas eh, se da de lo que debería ser la historia. Y me refiero a que quizá la obra magna para celebrar este centenario es un libro, un volumen, eh, eh, valga la redundancia, muy voluminoso, muchas páginas que eh, lleva por título Los rectores de la universidad, y cuenta la historia a partir de biografías de rectores, es decir, biografías de grandes hombres de la historia universitaria. su Fotografía y actos más destacados. Y eso al final de cuentas es la reducción de la historia de una institución a lo que hicieron sus grandes hombres. Y si uno las lee, en realidad son eh, estudios biográficos que ensalzan la figura o las figuras de estas eh, cabezas eh, del gobierno universitario. Que además en una versión casi en su totalidad hay uno o dos eh, apartados que escapan a esta apreciación, pero casi en su mayoría lo que hacen es simplemente eh, hacer un recuento de hazañas de los grandes hombres. Eh, otra publicación significativa es una que se llama Efemérides Universitarias. Pero además son efemérides eh, eh, que ni siquiera hacen referencia a momentos cruciales de la universidad, sino eh, eh, son un cúmulo que eh, eh, varios eh, especialistas han dicho un cúmulo de, de banalidades. Es decir, eh, eh, un día tal pasó algo... Y le dan la misma importancia el día en que el ejército entró y reprimió a los estudiantes a el día en que los estudiantes hicieron un baile que fue muy eh, celebrado por la Alta Sociedad de la Ciudad. Entonces también hay otra obra que es eh, un efeméride, hay también eh, algunas biografías eh, eh, individuales que también... Son las biografías de grandes universitarios, y por grandes universitarios me refiero a ex rectores. No hay ninguna biografía de algún filósofo destacado, un académico, un científico, sino todos personajes de la, eh, del gobierno universitario. También hay autobiografías de personajes, obviamente las que se publicaron pues son de personajes que destacaron en la política, llegaron a ser gobernadores, senadores, etc. Y algunos ensayos que en realidad no son ensayos, sino son eh, eh, opiniones, interpretaciones, eh, justificaciones de esa identidad universitaria, que aquí se le llama el nicolaisismo. Pero que simple eh, eh, y sencillamente eh, ensalzan esa historia institucional. Esa es la forma en la que se presentan: cuál es el contenido, que uno puede encontrar que son obras justificatorias de una historia o de momentos de la historia universitaria son obras que eh, proponen o refuerzan periodizaciones las cuales por lo general eh, no van más allá de eh, las periodizaciones básicas son el, el tiempo que permanece un rector o lo que coincide con el gobernador de un estado o la presidencia de la república hay también un interés por privilegiar la descripción sobre la interpretación, muchas cronologías, incluso en algunos casos, eh, eh, desde la misma academia, se planteó que eh, en las celebraciones la mejor forma de celebrar es realzando los grandes momentos, los grandes logros, y que una celebración no es el momento para señalar eh, eh, o criticar eh, eh, lo que se está celebrando. Entonces, pues eso también nos está marcando una forma muy particular de enfocar eh, eh, la construcción de, de la historia. Y ya para cerrar con mi participación, quiero, eh, eh, bueno, redondear esta, eh, esta idea, señalando que quizá, tanto si nos referimos a las historias nacionales, pensando en el Estado Nacional como la gran institución o la historia de las diferentes instituciones, algo que eh, llama la atención es que la historia académica también participa y de manera muy eh, activa en la conformación del mito de los orígenes de estas instituciones. Y con ello refuerza eh, un modelo de eh, identidad política eh, ideológica que corresponde con la idea que desde el poder se quiere promover de estas instituciones. Les decía que eh, en el caso de la universidad pues se refuerza este eh, mito de los orígenes de ser la primera universidad después de la Revolución, la primera autónoma, la primera universidad que estableció el servicio social obligatorio a nivel nacional, es decir, la primera, la primera, la primera en varios eh, rubros, los cuales Después de algún estudio, de algunas comparaciones, eh, algunas veces se sustenta la idea, muchas otras no. Pero, eh, ya con esto cierro, resulta significativo que al menos aquí en México hay tres o cuatro universidades que reivindican un mito de los orígenes similar. Hay tres o cuatro universidades que tienen argumentos propios y dicen que son la primera universidad autónoma del país. Y esas tres o cuatro universidades, no solamente es que lo digan sus autoridades, sino que tienen un grupo de historiadores académicos, racionales de la historia, que han escrito obras. Es decir, que hay una historiografía que reivindica ese, eh, esa historia institucional, reivindica ese mito de los orígenes. Y cabría preguntarnos, eh, eh, porque a pesar de las discusiones, de los encuentros de historiadores, del intercambio de información, eh, eh, un siglo después seguimos en esa discusión de quién fue primero, qué fue eh, después, y eh, en una discusión en la que eh, la investigación histórica o el rigor para establecer si esas apreciaciones tienen algún fundamento queda en segundo plano porque... Eh, evidentemente lo que se eh, quiere sostener, incluso desde la historia académica, es un discurso institucional que eh, se ha propuesto a priori. Y eh, eh, bueno, como les comentaba, esto me parece que es eh, significativo porque estamos ante este eh, eh, eh, momento en el que, eh, eh, bueno, estamos ya Llevamos varias décadas de historia nacional en México y creo que valdría la pena en algún momento hacer ya análisis eh, críticos y retrospectivos de qué tanto realmente desde las instituciones académicas hemos eh, logrado construir un discurso histórico eh, alternativo o una eh, crítica al discurso histórico dominante. Bueno, Por mi parte es todo. Agradezco su atención y esperemos las preguntas al, al final de, de la mesa. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Gutiérrez, ¿no? por compartir por compartir con nosotros su interesante ponencia. Ahora damos la bienvenida a la doctora Jenny Zapata de la Cruz de la Universidad de Guanajuato, México, con su ponencia titulada La función del historiador a través del análisis crítico, de la memoria y la conmemoración. Bienvenida, estimada doctora Jenny Zapata. Hola, buenas tardes. Este, bueno, antes de, de iniciar, eh, quiero agradecer a Coesco eh, por esta invitación, además que ya es la tercera vez que participo. Y que, bueno, y los felicito por el gran esfuerzo que hacen eh, ustedes allá en, en la Universidad de Villarreal para que año con año se lleve a cabo este, este coloquio que ya va tomando muchos vuelos ¿no? a nivel internacional. Y bueno, yo voy a prácticamente, eh, Rogelio y Miguel han establecido algunas de las cosas que yo voy a desarrollar eh, en mi presentación en la cual voy a hacer referencia a algunas, algunos elementos de cómo se construye la memoria, no, en, no desde el punto de vista del historiador, sino en otros ámbitos como es el cine. Pero eh, voy, a, voy a leer para no perderme y no, este, no perderme en, la, en, la, en el tiempo pues, de, que me toca. Y eh, voy a hacer una presentación que aquí el en, en doctor Preciado me va a estar haciendo el favor de, de irla corriendo. Bueno, los debates de la historia respecto al pasado reciente en el presente surgen en la década de 1970, generando un sinnúmero de preguntas de orden, tanto teórico como metodológico, respecto de cómo abordar los procesos, transiciones, inflexiones, rupturas políticas, sociales y culturales en el siglo XX, lo que implicó discutir qué es y cómo entender la memoria, un concepto que acuñó la historia oral a finales de la década de los años 40, pero fue entendida como fuente, la cual se podía rescatar por medio de entrevistas, las dichas susceptibles a la grabación para transcribirse y posibilitar el rescate y a su vez generar el documento histórico. Pero la historia oral no discutía de fondo el concepto memoria, sino que daba por hecho que estaba intrínseca en el proceso metodológico de la oralidad, en la elaboración y el resguardo de X acontecimiento o los, o los recuerdos de X persona. Serán los giros historiográficos de la década de 1970 y 80 los que abrirán la puerta a finales del siglo XX y inicios del XXI a las reflexiones de la memoria. La apertura implicó darse por enterado que la memoria venía con otras concepciones. El testigo, con ello la acción de atestiguar en primera o en tercera persona. Se, lo hecho se convirtió en un desafío metodológico para decir lo que yacía en los recuerdos de los testigos, denunciantes y a su vez demandantes de justicia. Implicó comprender el acto de atestiguar, lo cual involucra los fines de la narración, por lo que dice, para qué lo dice, cómo lo dice, en dónde o por qué calla, a tales conceptos se han sumado la experiencia, las emociones, en especial el trauma. Evidentemente estos conceptos estaban aludiendo a la historia del tiempo presente del siglo XX. Esa historia que solo se había observado desde un solo ángulo o sin dimensiones y se refiere a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, golpes militares, movimientos guerrilleros, en los, que se, en los que se asumaba irremediablemente la depresión, soledad, ansiedad, traumas de guerra en los militares sobrevivientes, en sobrevivientes del holocausto, en los familiares de desaparecidos, a estos acontecimientos se le ha sumado los despojos, racismos ejercido a los indígenas y a minorías sociales como LGTB y más que han sido objeto de persecuciones, desapariciones o en el caso peruano del genocidio indígena cometido por militares y por el sendero luminoso entre la década de 1980 a 1990. La propuesta de la memoria para la historia concibió que el ejercicio de historiar fuese particularizando en cada país a través de la búsqueda de un pasado reciente, que nadie haya historiado desde la concepción de la memoria. Lo dicho implicó empezar quiénes son los testigos del tal hecho, cómo son y qué sentido e intenciones contienen sus narrativas para las memorias. Sin embargo, estas singularidades y preocupaciones de los historiadores ya eran parte de las agendas de los abuelos y abuelas, hijos e hijas, que buscaban a sus familiares desaparecidos por militares, policías y guerrilleros, hombres y mujeres que había empujado con el dolor y rabia la exigencia de justicia. De allí se generaron los juicios orales para condenar y encarcelar a los militares, como el caso argentino en 1985, en el Perú la creación de la Comisión de la Verdad 2001, luego la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2003, donde se buscó la justicia a miles de indígenas sumidos en el dolor por el abuso a sus derechos y humanidad. Sin embargo, estas acciones de las exigencias de justicia y humana de las y para las víctimas se trasladaron al ámbito de la política pública. Los Estados-nación tendieron la conmemoración, a accionar el día D para hacer un rito cívico o publicar en las redes, ahora sociales, el Día Nacional Internacional de X Tragedia. Convertir los traumas, los abusos cometidos por los Estados-nación a hechos sin pasado desdibujando probablemente el análisis en el presente, de tal manera que en ocasiones las conmemoraciones suplen el acontecimiento histórico. Se torna entonces sin ayer, sin futuro. En este sentido, podemos encontrar la culturalización como actos presentistas referentes a las identidades indígenas, sus luchas por el reconocimiento político para la dignidad de sus pueblos, así como la recuperación de sus tierras hemos visto cómo la visión de los pueblos originarios se ha tornado en un negocio de particulares no indígenas y gobiernos de todos los niveles. Podemos encontrar factores culturales que se ofertan en secretarías o ministerios para vivir la experiencia de los pueblos originarios. En el caso de México, pues el temazcal, o en el caso peruano, las representaciones de los telares incas junto a un té de coca. Ahí no prevalecen las reflexiones culturales, se ofrece la comercialización y la homogenización de la cultura en el presentismo cultural. Ante una sociedad que consume cultura como un acto de estatus social, ¿de qué serviría un museo de la memoria? El concepto de museo es disputable para el caso de la exhibición del trauma, del dolor, además porque la sociedad actual prevalece la idea de que los museos son espacios exhibidores de cosas antiguas o piezas culturales que todos debemos admirar y nada más. En este sentido, el Museo de la Memoria es visto por los políticos, funcionarios, como el acto legal, no legítimo, de resguardar y exhibir la memoria de los que han padecido, los que han sido víctimas, a su vez mostrando a los victimarios con la meta supuesta de no olvidar. Pese a estas intenciones que parecen buenas de las instituciones, no podemos dejar de observar que el discurso del Estado es el que prevalece en esos espacios que exhiben con la intención de aleccionar y señalar a los malos y victimizar a los buenos. Se puede debatir lo controvertible de la construcción y promoción de estos espacios museísticos de la memoria, sobre todo si éste tiende a ser presentista, mostrar una postura política de los gobiernos los cuales invariablemente apelan al constante olvido o a crear lagunas mentales. Estos espacios invitan a reconocer los derechos humanos, a ser tolerante, pero sin la comprensión del pasado ni la exposición de un pasado complejo con entrames contextuales que permita aprenderlo en el presente a la comunidad que visita esos espacios. Una memoria histórica sin ayer y sin futuro, como diría Cosele, sin extractos del tiempo, es una memoria que ha sido reseteada, vaciada, con la poca posibilidad de recordar cómo, para qué, por quiénes se ejecutaron esos golpes militares, los genocidios, la eliminación de las minorías, Un museo hecho por el Estado, la mayoría de las veces tenderá una sola visión del pasado y o sin pasado. En consono, valdría la pena señalar que los historiadores no han sido los primeros en preocuparse por la memoria del trauma, de narrar las experiencias de quienes vivieron en primera persona las atrocidades de una guerra, desaparición forzada o la discriminación. Hay los casos más relevantes que han documentado la memoria y el testimonio del trauma como acción del no me olvido y a su vez creando espacios de denuncia, son, en este caso voy a mencionar a los japoneses, argentinos y peruanos, desde la década de 1970 y 1980, por medio del cine, cine documental de ficción, el anime, en, en algunas ocasiones la música, la literatura, la danza contemporánea, han convertido la autobiografía, biografía en un medio para la denuncia, atestiguar lo que dejó la segunda guerra mundial, en este caso en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, los golpes militares, las guerras de las Malvinas en Argentina, el genocidio indígena andino en el Perú. Entre estas obras, una de las más destacadas es la manga Pies Descalzos de O. Hadashi Nohen de Kenji Nakazawa, publicada en 1973 y que se ha adaptado en anime para cine. Obra que por demás decir desgarradora, cruel y dura de ver, pues finalmente Nakazawa, por medio de esta manga, que son diez tomos, que en 1980 se llevó a cine, se vuelve una obra que testigua la guerra y la posguerra. Él mismo es un testigo dentro y fuera de sus obras, porque la manga narra sus experiencias, sus emociones de vivir la guerra y de ser un sobreviviente de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. En ese mismo tono tendremos a los estudios Ghibli, que en 1988 las lanzó, su una obra hermosa que se llama La tumba de las luciérnagas, un anime que relata las tragedias, la falta de humanidad, el crecimiento, la desesperanza por la guerra y la incertidumbre en todo sentido por las explosiones nucleares. Los personajes, que son un par de hermanos, unos niños, muestran un contexto desolador, la perplejidad por el presente, mismo que nubla toda expectativa de una vida buena en el futuro. Para 2013... Hayao Miyazaki, por medio de estudios Ghibli, estrena el anime El viento se levanta. Es la última obra hasta ahora de Miyazaki, en la cual narra parte de su vida, sus dolores y traumas por la Segunda Guerra Mundial y otras cuestiones que presenta a inicio de la obra. El anime ha sido criticado por mostrar los anhelos de un ingeniero en aeronáutica, creador del avión cero, usado en contra de los Estados Unidos. Pese a la polémica, finalmente, en su relato y a su estilo, plantea posibles buenos tiempos a futuro pese a la tragedia del ser humano. Los tomos de las mangas de Nakazawa se han convertido en hito para comprender los traumas que pasaron los sobrevivientes de las bombas atómicas. Las obras nos permiten visualizar decisiones políticas durante y después de la guerra, pero además nos muestran los traumas sembrados en la psique de los japoneses. La manga y el anime son eso que para los historiadores llamamos un documento que atestigua y para el caso de esta ponencia son memorias que no permiten el olvido. En Argentina una vasta obra en cine, tanto de orden documental como de ficción, florecida en los años de 1980 hasta la actualidad, permite mantener fresca la memoria de los golpes militares. Las películas más conocidas a nivel internacional con este tenor, son Historia Oficial, dirigida por Luis Puenzo, estrenada en 1985, La Noche de los Lápices, dirigida por Héctor Olivera, estrenada en 1983, Kashka dirigida por Marcelo Piñeiro y estrenada en 2002, Crónica de una fuga, dirigida por Andiar Caetano, estrenada en 2006. Podemos decir que entre el cine documental y de ficción, son más de 20 películas las cuales narran traumas por la, por la segunda dictadura en el caso argentino. Aquí se aunan los juicios a militares en la década de los 80 de los cuales ya había mencionado. Pero cabe señalar que historiadores, sociólogos en Argentina colocaron en el ojo del mundo académico y público los genocidios cometidos por los militares a miles de jóvenes argentinos. Ante ellos podemos mencionar que la historia como disciplina no se quedó tan lejos de la discusión que se hace en, por medio del cine. En este sentido, vale la pena mencionar a Leonor Arfush, Irene Klein, Elizabeth Yelling y Patricia Funes. No solo han disertado los conceptos a nivel teórico de Paul, eh, de Paul Ricoeur, Coselle, Gadamer o Michel Desertot respecto al tiempo, la experiencia y la narración, sino que han realizado análisis de esas formas conceptuales para la comprensión de la memoria de los argentinos, de tal manera que vigorizan la memoria evitando el olvido, a un nivel académico. En el caso peruano vemos el cine documental y de ficción que creció a inicios del siglo XXI, denunciando las atrocidades cometidas por los militares, policías y sendero luminoso a los indígenas. Sin embargo, como bien ha reflexionado Rocío Ferreira, el cine peruano muy pronto documentó esta tragedia, Además, arriesgándose al veto, como fue el caso de Francisco Lombardi, con su película La Boca del Lobo, estrenada en 1988, cuando aún los enfrentamientos del Estado con Sendero Luminoso continuaban. En la lista sigue La Vida es una Sola, estrenada en 1993 y dirigida por Marianne Eide, Paloma de Papel de Fabricio Aguilar de 2003 y El Rincón de los Inocentes, estrenada en 2005, dirigida por Palito Ortega Matute. En el año 2009, ve la luz la película La teta asustada de Claudia Llosa, una de las cintas quizá más reconocidas a nivel internacional, que expone las tragedias de mujeres indígenas durante el enfrentamiento del Estado y los senderistas. La cinta narra las traumas de Fácil, que en medio de la guerra, entre matanzas y violaciones presenta lo que implica ser indígena e hija de aquellos hechos atroces en el Perú. En 2014, ve su exhibición en el documental Caminantes de la Memoria, obra dirigida por Heather Soto Quispe, expone las visiones y la búsqueda de los indígenas de la justicia por el genocidio y la exigencia de recuperar los cuerpos de los desaparecidos por militares y senderistas. Pero además, relata su frustración y tragedia, el documental en su memoria el documental, perdón, es su memoria, su dolor y a la vez el de todas las madres que hasta ahora no encuentran a sus hijos. Pero también hay trabajos académicos históricos en el Perú, como en el caso de Hiromi Osoya o Nelson Manrique, la misma Rocío Ferreira, que desde el ejercicio de la historia y la memoria analiza y expone las matanzas, y violaciones de los militares, policías y de los senderistas a los pueblos indígenas. Además de brindar explicaciones del por qué los limeños y cierta clase social en el Perú, poco o casi nada les importó la muerte y desapariciones de más de 60,000 almas indígenas, mostrando que detrás de esta indiferencia que se halla el factor racista poscolonial del Perú. Pese al mundo efímero en el que vivimos la naturaleza del ser humano es recordar aquello que de alguna manera sabemos nos ha trascendido y nos ha transfigurado más allá del presente, Remomer, rememor, rememorar, perdón, es un acto natural de nuestro cerebro, lo dicho eh, ha implicado el resguardo de la experiencia del yo y de nuestra comunidad, por ende todo ser humano es susceptible a recordar, pero el acto de recordar no siempre es una acción nítida y más si estos recuerdos son sociales y han estado sujetos a que se archiven en el olvido y que justamente los actos presentistas en nuestras comunidades están hechos para que la memoria sea efímera. Pese a lo frágil que pueden ser los actos del pasado en la memoria del presente, lo cierto es que algunos traumas buscan salida. Los seres humanos somos propensos a expresar lo que sentimos de cualquier forma, sea esta oral, textual o corporal. Entender, pues, que aquello que yace en nuestra memoria individual y colectiva es finalmente las emociones que se vuelven historia palpitante en el presente del no me olvido. Y es aquí donde me gustaría puntualizar el deber ser de los historiadores en el presente. Probablemente algunos historiadores seguirán pensando que la ciencia histórica no tiene ningún compromiso social con la comunidad que cohabitamos. Pese a ello, cuando se aprueban políticas culturalistas o que nacen por doquier la memoria presentista los historiadores, o algunos se ven aludidos y hasta ofendidos, y cavilamos que probablemente sí tenemos una función social. La cuestión es que solo es por un instante y retornamos a lo seguro del mundo académico. La función social del historiador reside en la política profesional, como diría Rousseau. La dicha implica historiar las huellas del hombre en todo pasado posible. Ejercicio que debe apegarse a la conducta moral del ser humano, las cuales son dictadas por la sociedad que demanda justicia social e histórica. Pero además nuestra ética profesional también reside en educar y transformar pensamientos, como diría Paulo Freire, a través de nuestra historicidad individual y colectiva. Es decir, los historiadores antes de la investidura de la ciencia histórica es un humano o somos humanos socializados que ejercemos para y en la comunidad y desde allí deberíamos reconocer cuál es nuestra práctica profesional justo como lo hace un médico o lo haría un profesor de primeras letras. Probablemente hoy nuestras comunidades no nos demanden nuestra, nuestra intervención, sin embargo debía ser parte de nuestra agenda académica, ya que los mismos procesos históricos nos exigen el reconocimiento de todos aquellos caídos, excluidos, desaparecidos en el pasado para hacerlos visibles en el presente y mantener las las, viva la expectativa futuro de quienes gritan justicia en el ahora y sueñan con utopías. Quizá el historiador debe tener en cuenta que la justicia social no solo la constituye o la puede conceder algún abogado, el médico forense, el antropólogo forense, el periodista, el cineasta, el novelista o el coreógrafo bailarín, sino también es deber y una labor del historiador de alguna forma los historiadores somos seres que nos debemos a la sociedad a la que pertenecemos al tiempo que vivimos partimos de aquí hacia los momentos vividos por otros y es aquí en el presente donde retornamos a aquellos acontecimientos de la guerra ser historiador hacer historia y relatar historias debería implicar una misma cosa sin embargo el deber con la sociedad la hemos dejado en manos de los cronistas y hasta nos escandalizamos cuando dicen cosas que no nos gustan. Por las demandas de un círculo científico que únicamente le interesan los debates teóricos o conceptuales, la pesquisa documental y demerita la divulgación histórica, hemos perdido de vista que el nacimiento de la historia en aquel mundo griego con Herodoto implicaba resguardar y relatar la memoria humana a otros. Y quizás hoy. Debemos reflexionar que esos otros no solo son los historiadores, sino que somos todos. Gracias. Agradecemos la interesante ponencia de la doctora Jenny Zapata. Muchas gracias. Y continuamos con la ponencia del magíster Jesús Ontiveros, y la licenciada Minerva Torres, de la Universidad Autónoma de Baja California, México, con su ponencia titulada Conmemoraciones y Políticas Culturales de Patrimonio Animal en Baja California, México. Bienvenido, estimado Jesús y estimada Minerva. Gracias. Ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirman si ¿sí se ve? Sí, sí se ve, Jesús. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Eh, es un gusto participar en esta mesa del coloquio en la cual eh, mi compañera Minerva y yo vamos a compartir unos avances de investigación mucho más amplios y que eh, desde luego estamos trabajando aquí en Tijuana junto incluso con otros compañeros, compañeras de la mesa. Este, básicamente, este es un avance de una investigación y estamos este, aquí esbozando los, las principales características de este tema. ¿no? Que lleva como título, conmemoraciones y políticas culturales del patrimonio animal en Baja California. Eh, ok. El, uno de nuestros objetivos es analizar los usos gubernamentales de la historia y el rol político de las y los historiadores en las políticas conmemorativas y patrimoniales. Es decir, en este punto voy a explicar cómo desde el ámbito institucional gubernamental se utiliza el conocimiento histórico para justificar ciertas políticas culturales eh, conmemorativas y patrimoniales. También voy a esbozar cómo los historiadores participan y juegan un rol político como expertos en, este, en estos contextos gubernamentales. Eh, en este caso, eh, la distinción entre el político y el historiador no es tan clara cuando se gestionan eh, dictámenes técnicos, cuando se gestionan, como ya lo había, como lo comentaba en, en la otra ponencia el doctor Miguel, los, la, la formación en términos de contenido y en términos de forma de los libros de texto e historias, ¿no? en la que los historiadores y las historiadoras juegan un rol in fundamental en este tipo de gestiones, dado que son las personas autorizadas o son las personas que juegan este rol, este, como ya hiciste hace, hace rato, un rol político. Este, otro, el, segundo, el segundo objetivo es mostrar un breve panorama de la gestión conmemorativa y patrimonializante relacionado a animales, mediante las políticas culturales en Baja California. Es decir, aquí eh, explicaremos las políticas culturales y del patrimonio y de la, memoria, de la conmemoración, particularmente desde los ámbitos institucionales, en donde participan historiadores e historiadoras. Un ejemplo pues, pueden ser los archivos históricos locales o las casas de cultura también locales. ¿Okay? Este, más adelante mi compañera Minerva les va a eh, explicar los abordajes, que son dos. Muchas gracias. ¿Me podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿No se ha cambiado? No. Uy, creo que estoy teniendo problemas otra vez. Con la... Bueno, ah, listo, gracias. Eh, bueno, muy buenas eh, tardes o buenos días, noches dependiendo donde de se encuentre cada una de las personas que participan en este evento y que están escuchándonos eh, respecto al abordaje eh, pues la investigación se inserta eh, en la historia del tiempo presente dado a que pues todo lo relacionado con las prácticas eh, eh, culturales o socioculturales que estamos abordando que tienen eh, involucrados a agentes animales. Eh, eh, básicamente esta disputa patrimonial es del siglo 21, sin embargo es necesario que retornemos en el tiempo a finales del siglo 19 e inicios del 20 porque ah, sólo así podemos contextualizar estas primeras huellas de ambas eh, prácticas que, que estamos analizando y pues en general esta investigación es una es desde una mirada eh, no antropocéntrica o desde el paradigma poshumanista dado a que pues privilegiamos eh, la presencia animal es decir no la tomamos como un ornamento para hablar de las políticas históricas o políticas culturales y los procesos de patrimonialización, sino al contrario, primero es esta presencia de los toros y de las burras y burros que son las especies animales que están relacionadas con el, los procesos de patrimonialización que analizamos. Le cedo la palabra a mi compañero. OK. Um, a fines del siglo XX e inicios del XXI hubo un auge en eh, la gestión de conmemoraciones y de la gestión del patrimonio cultural. Es decir, en este momento en particular se agudizó la gestión patrimonial y conmemorativa. De ahí que autoras como Pnina Vir eh, denominaran a esta acción, a este, a este momento, como la manía conmemorativa la historiadora de la ciencia experta en conmemoraciones científicas, señala que en el contexto de las celebraciones del Bicentenario de la Revolución Francesa, en 1989, eh, se agudizaron las celebraciones a los aniversarios fundacionales de las instituciones científicas, de las academias, de los clubes de ciencia, surgidos posterior a la Revolución Francesa de 1789, eh, e incluso se, se agudizaron las conmemoraciones a los, héroes, a los héroes de la ciencia, aquellos personajes, repito, que surgieron o tuvieron eh, alguna injerencia en instituciones, academias o sociedades científicas después de la Revolución Francesa. Aquí en América Latina, desde luego, este fenómeno conmemorativo se puede ubicar particularmente con el quinto centenario de la llegada de Colón a lo que actualmente conocemos como América en 1992, y que desde luego suscitó polémicas en distintos sectores, no solamente académicos, sino sociales, pues, consideraban que la, la insistencia en denominar eh, como encuentro, incluso como un encuentro, un encuentro o descubrimiento, pues, seguía siendo polémico por, por lo que este acontecimiento significa para, el, para, es, para, lo, para los habitantes de, esta, de este territorio. Okay. Um, ahora bien, pasando al, al, al, puntualmente al tema de esta, de esta ponencia, que es los usos y abusos de la historia y la figura de la o el historiador, um, aquí el uso gubernamental de la historia y el apoyo discursivo de las y los historiadores en las políticas culturales del patrimonio no, no es nuevo. Okay. En Baja California, por ejemplo, desde la década de 1950, en el contexto de una transición política, el gobernador de Baja California, Braulio Maldonado, utilizó a la historia para darse legitimidad política. Es decir, eh, el gobernador de esta entidad promovió distintas eh, distintas acciones para recuperar, reinterpretar y poder reestructurar el pasado de Baja California con los con los horizontes de su presente. Para ello, contrató al historiador local. Pablo L. Martínez, que desempeñó el rol de experto en una comisión para elaborar un libro de texto de historia de Baja California. Este libro de texto de historia es el que se utilizó oficialmente en Baja California durante la década de 1950, 1960, es decir, el rol que juegan los historiadores o que han jugado en el pasado y en el presente ha sido un rol político. Por eso insisto en que en este contexto particularmente no es tan clara la distinción entre el político o el político desde el ámbito gubernamental al historiador, dado que se enfrentan a la dinámica, a la dinámica de poder eh, esbozar un, un discurso ya establecido que se dicta desde el poder y que comúnmente no, no tiende, a ser, tiende a ser sacralizado. ¿okay? Pablo L. Martínez también organizó un congreso de historia para los mismos fines. Para en un momento de transición. Por ello, vuelvo a insistir en, en el argumento de que la, no hay una clara distinción entre el político y el historiador, al menos en estos contextos. Por ello, en, en el contexto de una conmemoración, cuando una institución política gubernamental celebra o lleva a cabo una conmemoración, así sea muy con un gran presupuesto o con un presupuesto muy reducido, los historiadores pues sirven para dar datos concretos, sirven para dar supuestamente datos objetivos, pero hay una contradicción ahí dado que eh, no implícitamente no, no, no es un rol neutral porque ya están asumiendo un discurso preestablecido que se dicta, repito, desde las dinámicas de poder y de las dinámicas institucionales gubernamentales. Esto desde luego también se puede apreciar cuando los historiadores o historiadoras se involucran en la, en la elaboración de dictámenes técnicos con fines patrimoniales históricos. Más adelante mi compañera Minerva va a abundar un poco más en eso, pero sí quiero señalar la idea de que los historiadores conscientes o de manera inconsciente contribuyen a eh, seguir reproduciendo los discursos dominantes, así sea a nivel federal, sea a nivel estatal, sea a nivel municipal, el, el, la, la historia comúnmente es usada y los historiadores y las historiadoras también son este, objeto de uso, al menos desde el ámbito gubernamental. Desde luego podemos poner más ejemplos. Los libros de texto son, desde luego, es otro, es otro caso, porque la, incluso la, los libros de historia de México, los libros de historia de Baja California, y, y, si, lo, y si vamos más, más ampliamente, seguramente en los contextos particulares en Perú, podrán encontrar este fenómeno que se repite en, en muchas latitudes del mundo. ¿Okay? Y ya para cerrar mi participación, quiero introducir con los abusos y abusos de animales en las conmemoraciones y el patrimonio cultural. Este, las agendas institucionales, gubernamentales y empresariales que promueven políticas históricas culturales en función del uso y abuso de animales. Este, Aquí podemos ver, y aquí, aquí de manera introductoria, eh, mi compañera les va, les va a abundar en la celebración de los aniversarios fundacionales de plazas de toros y en la patrimonialización de prácticas que utilizan animales en nombre de la cultura, en nombre de la identidad y cómo pues son utilizadas estas conmemoraciones para fines empresariales o políticos. Y desde luego, en este tipo de eventos o gestiones patrimoniales y conmemorativas, participan historiadores para dar su voz de expertos participan historiadores para dar su voz autorizada o utilizando la academia como como una fan legítima y ahora mi compañera les va a hablar un poco de la de estas conmemoraciones muchas gracias bueno primero me gustaría señalar que eh, para poder encontrar informaciones eh, pues directas relacionada a los toros en este caso posteriormente a burras y burros con el segundo ejemplo de patrimonialización cultural eh, pues fue necesario buscar información en directamente relacionada a lo histórico pues se tuvo que hacer un balance historiográfico pero eh, la mayoría de la información se encontró en este tipo de textos historiográficos desde la historia de la ganadería, la historia ambiental, eh, pero dado a que es muy escaso el material que hay sobre Baja California, nos ampliamos eh, el, el espectro y nos basamos en lo que se ha dicho al menos del norte de México. Y pues en general esto solo nos sirve para eh, ir contextualizando cuestiones económicas, políticas y hasta cierto grado las culturales, dado que también hay un poco de material sobre la cuestión del patrimonio. Eh, esto pues meramente, como les señalo, desde lo que podría considerarse o no, historia regional o historia local, pues no hay un abordaje directo de la presencia animal, no hay una historia de los toros o de las burras y burros que se transformaron en esta especie inventada de burro cebra, que ahorita les voy a explicar de qué se trata. Entonces, ya meramente relacionado al tema de las corridas de toros, como ya señaló mi compañero, pues a través de instituciones culturales e históricas, es que se ha ido legitimando este tipo de prácticas, por cuestiones que tienen que ver con la identidad, lo localista eh, y que pues se puede exprimir con fines capitalistas, con fines económicos. Aquí sin leer solo les muestro una captura de lo que es el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, en la cual pues se celebra a través del Museo de Historia de Tijuana la donación de pinturas de un artista taurino. La siguiente, por favor. Y pues cabe destacar que en, en relación con las corridas de toros eh, se ha dado una disputa por la patrimonialización de 2000, desde 2012. Se cuenta con un reporte técnico en el cual se argumentaba por qué es necesario que esta práctica sea parte del patrimonio cultural de Baja California, eh, principalmente señalando pues que esta celebración sangrienta data desde finales del siglo XIX y pues hay que destacar que esta práctica eh, inició con fines económicos ya propiamente desde las políticas históricas y culturales, pues se inserta eh, más que nada su lado identitario eh, e histórico en, en el siglo XXI. Aquí brevemente muestro como la expresidenta municipal el año pasado conmemoraba la, el 61 aniversario de la segunda plaza de toros, la Monumental, y eh, esto se inserta dentro de algo que denominamos como el año taurino, que fue 2021, dado que también la peña taurina, Tijuana Tierra Taurina, celebró su 25 aniversario. Además, el nuevo toreo de Tijuana se inauguró. Y se reinstaló la Comisión Taurina de Tijuana. La siguiente, por favor. Respecto al burro cebra, eh, destaco que este es un burro o una burra a la cual se le eh, pintan rayas. Esto se dice que fue a, me, a inicios del siglo XX porque en las fotografías antiguas no se podía apreciar del todo la silueta de él o la burra y por eso pues se inventó esta, esta especie, no esta, este animal inventado. Y pues de respecto a, al burro cebra, pues igual eh, como las corridas de toro, se tiene que data desde finales del siglo XIX la fotografía eh, con burros y una carreta recreando lo que se conocía o que se buscaba conocer como el escenario típico mexicano la siguiente por favor y pues hasta la actualidad ha sido con el mismo eh, con la misma connotación eh, de resaltar la identidad nacional en esta ciudad fronteriza que eh, desde lo histórico cultural de este discurso eh, oficialista se le conoce como la esquina de México donde empieza la patria no es todo desde lo institucional y aquí ya brevemente para concluir Muestro un estudio de caso que se elaboró por el historiador Josué Beltrán, quien actualmente funge como personaje en la Secretaría de la Cultura y que ha sido quien ha sustentado eh, las corridas de toros, la tauromaquia y la fotografía con el burro cebra como prácticas que se insertan en, con esta cuestión del sentido de pertenencia y que afirma que son parte de la memoria colectiva la memoria histórica y por lo cual se deberían de preservar eh, por los años no gracias ahora sí mi compañero va a concluir a tu micrófono compañero Ya para terminar esta ponencia, quiero recapitular tres puntos básicos indispensables. ¿no? Las políticas culturales, entonces, son legitimadas discursivamente por historiadores en compañía o en colaboración con personajes académicos y desde luego personajes em de ligados al ámbito empresarial. De ahí que esta, las políticas culturales, del patrimonio o de las conmemoraciones, comúnmente están ligadas, en el caso de las corridas de toros, con empresarios taurinos. De ahí que eh, comúnmente las instituciones culturales rindan homenaje a estos a a pintores o gente ligada a estos ámbitos. De ahí que el uso gubernamental de la historia, sin una perspectiva crítica, promueve el uso y abuso de animales con fines políticos y empresariales. De ahí que eh, tradiciones como el burro cebra, que es un burro, como ya lo explicó Minerva, pintado de rayas, que pues, está, todo, está casi todo el día en la calle Revolución, esperando que algún turista se tome una foto con él, pues promueve este tipo de prácticas desde la oficialidad, promueve este tipo de prácticas desde, desde los discursos académicos. De ahí que, ya, por, ya para cerrar, sea importante abrir una senda para políticas de memoria, acorde a una justicia interespecie y de reparación, es decir, que se reconozca que los animales son utilizados y son abusados, violentados o en el peor de los casos asesinados en nombre de la cultura, en nombre de la identidad y que desde luego legitimado desde el poder y legitimado desde ciertos ámbitos académicos y de ahí que sea importante Virar este, ese paradigma desde un enfoque poshumanista, reconociendo que los animales no son un ornamento, como ha dicho mi compañera, no son parte de la, del, del, del, del paisaje, sino que son agentes activos y que por lo tanto merecen un respeto y un mere, merecen reconocimiento pleno de sus derechos como, como especie. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante ponencia que nos han expuesto, todos ustedes. Ahora eh, pasamos a la ronda de preguntas. ¿no? Cada uno se, formu se formulará una pregunta. Iniciamos con Rogelio Ruiz Ríos. ¿no? La pregunta en cuestión es, ¿en México los movimientos sociales fueron fundamental para los cambios de la sociedad? Bien, considero que al menos en el siglo XX podemos ascribir que los movimientos sociales han sido un pilar, una base para promover e incidir en algunos cambios sociales, en particular en a través de movimientos estudiantiles en distintas décadas, en distintas épocas, las movilizaciones, desde luego que a través de sindicatos en las décadas de 1950, 1950, 60 y el, diversas organizaciones campesinas, populares, de trabajadores en los años 70 y 80. El, las movilizaciones indígenas también han sido fundamentales en la, en, en, para colocar en la agenda pública y promover iniciativas que logren eh, de alguna manera es subvertir ciertos espacios y ciertos órdenes y hacer escucharse ciertas voces. Por lo tanto, mi respuesta es afirmativa. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Ahora la pregunta es formulada para el doctor Miguel Ángel Gutiérrez. Nos dice cuáles son las fuentes y metodologías para el estudio de las entidades políticas Eh, bueno, para estas identidades políticas, evidentemente eh, hay realmente una variedad de fuentes muy muy, muy grande, pero desde la perspectiva en, en la que lo estoy tratando, es evidentemente una fuente eh, primordial, es eh, lo que conocemos como la historia institucional, porque justo se eh, construye buscando crear o fortalecer, reproducir, estas identidades. Y eh, bueno, además eh, eh, hay otras que podríamos considerar como fuentes indirectas porque eh, eh, los miembros de estas instituciones que tienen estas identidades políticas, después en otro tipo de, de eh, eh, testimonios o, o productos que dejan, también están reproduciendo toda esta, esta, eh, esta forma de entender su, eh, su pertenencia a un grupo o una identidad. Y como les mencionaba, además de historias institucionales, nosotros encontramos que hay muchos eh, textos de carácter autobiográfico, eh, ensayos, incluso en el caso que yo estoy tratando, es muy interesante la creación de toda una iconografía y una simbología eh, eh, sobre este caso. Eh, brevemente menciono el caso de... Eh, Acá en esta institución de la que estaba hablando, uno de, eh, de los productos con los que se celebró ese centenario fue un mural. Eh, considerando que aquí en México pues, fue muy importante el movimiento muralista, entonces se creó un mural en uno eh, de los edificios, los inmuebles más eh, significativos, y obviamente es un mural en, que, eh, en un muro, en una escalera, recrea o reconstruye toda esta historia institucional y obviamente es un mural en el que eh, las figuras principales son estos personajes y significativamente el mural cierra con una imagen del actual rector es decir, las autoridades se, se incluyeron en este y más recientemente también son muy importantes las redes sociales eh, los medios de comunicación oficiales de, de las instituciones y me parece que ese es un un punto de acceso a esta, para entender cómo se, se crean, se reproducen estas identidades eh, políticas e ideológicas institucionales. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Ahora pasamos a la pregunta que se le formula a la doctora Jenny Zapata. Nos dice, ¿cómo los hechos históricos han influenciado en, la produ en las producciones como películas o series de TV? Ah, Bueno, más bien, desde este punto de vista del, del que planteé, no son los hechos históricos, es la memoria, es la experiencia, la vivencia de quienes estuvieron o, o relatan lo que les pasó, en los, por ejemplo, en los golpes militares o el genocidio en el Perú. Um, y eso se puede convertir más bien para el historiador, esa, esa parte de análisis, esa fuente de la narrativa como el análisis para entender esos procesos. El, el hecho, nosotros histori historiadores comprendemos esos, esas memorias, pues, no sé si lo explico o, o lo quedó muy claro. Y, claro, el, si y la, la idea, a la idea, la idea, bueno, las series que ahora están en las plataformas, por ejemplo, de Netflix y, y no sé, Amazon, que son las más populares, y las de Disney, regularmente eh, recurren no a no a trabajos historiadores, lamentablemente. Si, si ven, son muchas adaptaciones de novelas, es decir, de literatura, eh, o este o autobiografías, por ejemplo no es casi nunca las de la de la los que tienen que ver con este con golpes militares desaparecidos casi siempre están basadas en autobiografías o biografías por ejemplo no es son no son trabajos del historiador que gran parte es lo que intenté explicar en, el, en mi ponencia no que es una labor que no no la ha hecho el historiador porque en algún momento pensó en el caso por ejemplo en méxico no, no lo considero como parte de cómo historiarlo. ¿no? Y los primeros que llegan a documentar esa memoria no pues, son los historiadores, son, vamos a encontrar muchos ejemplos durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el más famoso Primo Levi, ¿no? todas sus obras de Primo Levi donde él narra eh, la vivencia de la Segunda Guerra Mundial como, como lo padeció, o en el caso, por ejemplo, de la danza contemporánea, podemos ver Pina Bauch, que es famosísima por su danza-teatro, que tendría como cinco años cuando vivió la guerra en Alemania y todas sus obras dancísticas están basadas en su trauma que ella vivió en esa guerra. Y, si, y seguimos buscando muchas obras que se, luego se utilizan para cine o que se utilizan para series, están basadas en estas autobiografías, ¿no? O el nacimiento también, eh, no propiamente por la Segunda Guerra Mundial, pero sí una influencia, pues la danza buto en Japón, eh, que tiene una influencia, pues por las bombas atómicas, ¿no? Eh, no necesariamente estar, este, nace la danza por, por la Segunda Guerra, sino más bien es, expresa lo que se vive en la Segunda Guerra. Hay grandes obras en Japón a partir de ello, ¿no? Entonces, en lo que vamos a encontrar en las series del siglo XXI, pues son autobiografías o biografías o que, que el historiador lamentablemente no lo ha hecho. Es, es, más bien, nosotros hemos recurrido ya a esas fuentes para hacer el análisis, es, explicar esa narrativa, entender esos discursos para, dar, para darle sentido a esos, a esos momentos históricos, ¿no? Gracias por su respuesta. Y por último, eh, la pregunta formulada para el magíster Jesús Rangel y la licenciada Minerva Torres. ¿Por qué los actores sociales piden a la asociación taurina que no abuse de los toros? El micrófono, Bruce. ¿Se me escuchó la pregunta? No. Le cedo la, el balón a Minerva. Ah, muy bien. Ah, bueno, eh, principalmente, eh, eh, bueno, dado que en esto sí tengo un poco más de experiencia, eh, hay, yo he analizado los discursos taurinos y antitaurinos, y en el caso específico de Baja California, que tiene que ver mucho con México y pues sinceramente todos los países en los que se celebra la tauromaquia, los discursos animalistas o antitaurinos se centran pues en algunas eh, premisas. Eh, lo principal dentro de su argumentación es que pues en el siglo XXI ya se conoce que cualquier mamífero eh, con sistema nervioso central es un eh, posee la sintiencia, es decir, que es capaz de eh, sentir el dolor eh, o así como la alegría y en el caso de las corridas de toros eh, veterinarias de la UNAM, de ciencias veterinarias, han corroborado con análisis forenses que eh, sufren demasiado estrés, demasiado miedo durante una corrida de toros, esto del lado científico ya de la cuestión más callejera o de barrio pues eh, tiene bien sabido que la mayoría de la población en todos los países eh, taurinos, por así decirlo, de parte oficial, pues no quieren las corridas de todos, es solo para una élite empresarial y hasta cierto sentido, pues les conveniente al Estado por la serie de permisos que, que se conceden durante las corridas, lo cual pues les genera hasta cierto grado eh, pues una buena cantidad de ingresos económicos, dependiendo, claro, la localidad en la que se celebre. Y pues ya, por último, pues eh, está la cuestión de, pues lo que hablamos, del patrimonio cultural, como desde la UNESCO, pues ya se ha señalado que cualquier práctica de crueldad animal no debe de estar insertada dentro del patrimonio, y que tampoco eh, ninguna práctica cultural va por encima de los derechos de niñas, niños y adolescentes, siendo pues obviamente en las corridas de toros algo que no genera, genera valor alguno, nada positivo, para las nuevas generaciones, para las infancias, por lo cual sería contrario a lo que señala la UNESCO y cualquier declaración universal de derechos de niñas, niños y adolescentes, que se conmemorara, se celebrara o se patrimonializara. Gracias. Muchas gracias y de nuevo reitero, ¿no? muchas gracias a todos ustedes por haber participado eh, en este día, pero eh, si todos podrían encender sus cámaras para tomar una foto, para que quede como recuerdo de hoy día. John, eh, ¿me confirmas? Ya. Muchas gracias por haber participado, a todos ustedes. Y al público eh, les invito a que nos sigan mañana con las ponencias en las mesas de historia de la mujer, mesa de historia de los masones, mesa de historia regional y local, y la mesa de Haya de la Torre, ¿no? el individuo en la historia. Muchas gracias por su participación. Tenga buenas noches. Buenas noches, les Gracias, buenas Felicidades. noches. Saludiós, Felicidades a los estudiantes. Buenas, buenas noches. Trabajo. Gusto en verlos. Hasta luego.